No había ninguna barrera, no existía ninguna frontera, solo éramos el viento y yo, y la libertad por bandera. He soñado que me escapaba, pero no sé por qué ni de dónde, Aún oigo los gritos que daban, ya soy libre, ya soy libre, ya soy libre. Me pareció ser un pájaro pequeño que se había escapado de su jaula. Y volé por mucho tiempo sobre el mar, y volé por mucho tiempo por la tierra. no había ninguna barrera, no existía ninguna frontera, solo éramos el viento y yo, y la libertad por bandera, y viví momentos intensos, volando y bailando con el viento, cantando todo lo que llevo dentro, regando por donde volaba mi lamento, y veía bajo la tierra y quería bajar, pero el viento me llevaba muy lejos, mucho tiempo pasé un poco perdido, pero a fuerza de buscar por mi amigo, no existía ninguna frontera. <tose>